A veces no voy a hacer que sea <risa> Vamos a acelerarnos un poquito. Y eso se llama bipolar. Y ahorita van a saber por qué es bipolar. <risa> no, tú no, <risa> Cuenta que aquel cielo azul un que conoce Yo olvidaré, siempre estarás en mi corazón. Ciudad bipolar, porque el cabrón de atrás se equivoca mucho. huevo! <tose> gracias. está gracias a la banda de Gusano, Sinfonía de Rodas.